el nudo humano el nudo gordiano falta en falta el tiempo. No, el tiempo no está. Eh, este vídeo, eh, de este juego hay un vídeo que creo que tiene como 300.000 reproducciones. Eh, eh, vaya, de, de una clase, de otro año, de otro de otro año. año igual que vosotros. Pero puede hacer ocho años de eso porque fue en el otro pabellón. Eh, vamos a ver. Ocho años más. Sí, ocho años eh, Los objetivos. Parece que están bien los objetivos motores. Eh, los objetivos de consecución parece que también. Y los objetivos meta. Pues parece que también. Pero ahí en el objetivo meta tenéis que decir, los que consigan esto antes o lo que sea. es el que gana. O sea, tenéis que decir. Eh, qué es lo que gana, eh, no está el tiempo, no está el tiempo y si sí ponéis aquí lo de el bajo, pero pues eso, poco compromiso energético, no se produce gran esfuerzo y, tal. y los gráficos parece que sí están medio bien, así que eso, y aquí esto, y en vez de poner esto, pues poner, que no está mal que pongáis eso, pero buscar que existe el vídeo, ¿eh? existen vídeos de esto, esto se ha hecho ya varias veces, Vale. Eh, pues ya está, vamos a ver cómo lo hacéis, venga, rápido. Bueno. Está es el tercer grupo, ¿no? Sí, bueno, nosotros pues venga, rápido, rápido. hemos presentado el juego del grupo. Ah, es un juego a priori simple. La dinámica es la siguiente, se colocan eh, los grupos en círculo, todos mirando hacia adentro. Y tenemos que coger, coger las manos de los compañeros, pero no pueden ser ni el que está a nuestra derecha ni el que está a nuestra izquierda. O sea, es decir, tenemos que coger por ejemplo la mano de un compañero aquí y la mano de otro aquí. ¿Vale? Una vez estén todos cogidos de la mano, no puede haber ninguna mano suelta, la idea es deshacer el nudo y volver a la posición de círculos, pero con las manos dadas. La da, única... igual, ¿no? da igual, sí. si en el dibujo veis que hay algunos para adelante y otros para atrás, eh... eso depende de cómo se haga el nudo, porque al final son todos diferentes. La única premisa es que no podéis soltar de las manos. Si soltáis de las manos, deberéis volver a empezar. Si sí, ¿no? sí, ¿no? alguna mano suelta... Volvería bueno, a formar el círculo y tenéis ventaja porque gana el equipo que antes de salga el Claro, eso es otra. Nosotros lo hemos traído en formato de competición que es entre tres equipos de unos nueve participantes, más o menos. Eh, el primero que salga el nudo tendrá cinco puntos, el segundo tres y el tercero pues uno. ¿vale? Vamos a hacer dos rondas si nos da tiempo, una con esta dinámica y otra con una variante que un hemos planeado con los ojos cerrados algunos de los compañeros del grupo, con los ojos ventados. ¿Qué más? Ah, una vez termine el primer equipo el resto del grupo tendrán unos 80 segundos para terminar de deshacer sus nudos. Si no se quedarán los dos con un punto, no habrá segundo. Eso una vez que uno termine. vez que el primero termine, sí. Uno, dos, tres... No se arranca. dos, uno dos, uno, uno tres. tres uno, tres, tres. 3. 1, 2, 3. uno. 2, 3. 1, 2, 3. 1, ¿Qué es lo Vale